Nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Referentes como todos los sábados. Nosotros compartiendo y disfrutando con nuestra audiencia de Avia Yala Televisión. En esta oportunidad tenemos un hombre que a través de sus manos nos hace sentir las más bellas melodías que es partícipe de una de las orquestas que revoluciona con su música. Hoy en Referentes, Freddy Céspedes. ¿Cómo está, don Freddy? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Felicidades por el programa. Eh, realmente eh, es tan importante hablar de cultura, de educación. Y en este caso vamos a tocar un tema tan importante como es la música y sus consecuencias en la vida de las personas. Bueno, don Freddy... Eh, ...para toda la audiencia de Avia Yala Televisión... ...nosotros nos sentimos muy felices y contentos... ...de que esté compartiendo con nosotros... ...estos 60 minutos en este sábado por la noche... ...Don Freddy, vamos a ir retrocediendo un poquito más... ...sabemos que es nacido en la yasta... ...bueno, sí, eh, soy Cochabambino... Eh, ...bueno y simplemente para dar una referencia... ...vengo de una familia de músicos... Eh, ...mi abuelito Niceto... Eh, hace, ...hace muchísimos años, por supuesto... Uh -huh. eh, ...hizo lo que yo estoy haciendo... ...mira, parece que las... ...parece que las ideas se van transmitiendo... ...él hace... Bueno. ...la estamos hablando del año 1900 aproximadamente... ...él creó también orquestas en Cochabamba... ...estudiantes... Wow, ¡Qué lindo! Eh, ...creó eh, una, una escuela, etcétera... Eh, ...bueno, eh, prácticamente... Eh, ...después nacieron... Eh, los hijos, que todos son músicos, aunque son profesionales, yeah. médicos, eh, mi mamá gran pianista, en realidad. Una familia eh, de artistas. sí Mira, la verdad es que ha habido, ha habido una tradición. Pero yo era la oveja negra. <risa> ¿Cómo es eso? <risa> eso, eso hay que contarlo como anécdota. Yo tengo dos hermanitas, eh, Elizabeth y Elba, que a sus seis años vivíamos en Buenos Aires, estoy hablando hace unos 60 años atrás. Eh, ellas chiquillitas ya daban conciertos. Wow, no, lindo, o sea, wow. realmente tengo eh, notas periodísticas, fotos de, esos, de esas presentaciones. Eh, bueno, y después nos vinimos a Bolivia, pero eh, mi mamá, eh, gran pianista también, estudió en Buenos Aires. Eh, seguramente me incentivaba para que yo estudie algo de música. Claro. Pero, sí, pero no, no sé, no encontraba, sabes. Eh, eh, estudié algo de piano con ella. Eh, pero no era una cosa que me apasionaba. Esta, creo que la vida es una pasión. Sin duda, sin duda. ¿Ya? Las cosas que uno hace tiene que tener una pasión. Y eh, yo ya pasé muchos años y eh, yo tenía, mira, 14 años. No estamos hablando del violín o la música, generalmente se estudia. Uh -huh. o sea, hay que comenzar a los 7 años, digamos, ¿no? Aunque, niño. Eh, pero ahora en el Japón, en Estados Unidos. Ya empiezan a los dos años. ¡Ah, qué genial! No, no, no es genial. Para mí no es genial. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que jugar también. Yo creo que la vida tampoco no es eh, una competencia. Es que para ellos la vida es una competencia. ¿Quién claro. llega más lejos? ¿Quién estudia más? ¿Quién hace más cosas? No, eh, No, yo creo que digamos 6 siete años es lo ideal, es más o menos la edad. Pero yo ya tenía 14, ¿ves? ya prácticamente eh, a esa edad ya lo. ¿Su los... abuelo lo instó a la música? ¿Cómo? ¿Su abuelo lo instó a la música? No no he no, conocido yo a él. Ah, ya no, no lo no, conoció. No, no, no lo he conocido, no, no Pero he sí su mami, que vaya claro, a la Mi mamá es la que precisamente, eh, como anécdota, te voy a contar esto. Eh, yo fui al cine y vi una película de Rapsodia: Elizabeth Taylor y eh, un artista italiano muy famoso. Y era la vida de un violinista. Y yo termino, termino la película y en la película era la vida de un músico, de un violinista que toca los conciertos más fantásticos de Tchaikovsky, Mendelssohn, wow, Beethoven, eh. Aires y de Sarasate. Me impresionó de tal manera, mira cómo es, cómo es la vida, hay, hay un destino. Porque si ese día yo no iba a esa película, yo ahorita estaba jugando fútbol seguramente, <risa> <risa> por decirte, ¿no? Estaba en otra cosa. Llego a mi casa... Y le digo a mi mamá, mamá, quiero estudiar violín. Y mi mamá en ese momento, mira cómo son las mamás, salió de la casa... Fue una tienda dos remí que había en la calle Potosí, ya te estoy hablando hace añadas, no sé si sigue la tienda, pero vendía yeah. instrumentos, partituras. Aquí en La Paz. En La Paz, en La Paz. Ah, estamos mira. ya en La Paz. Yo, yo estaba en el Ayacucho, yo soy ayacuchense, te cuento. Aquí. Realmente un colegio <risa> extraordinario. Yo te, te puedo decir, la época en que yo he estado era... Eh, mejor que la Salle, mejor que San Calizo, en competencias, eh, eh, entre colegios siempre ganábamos claro. en matemáticas, en historia. Era, era realmente una época fantástica ahí tengo un, un recuerdo precioso de la Ayacucho. Claro. Y bueno, pero mi mamá fue a esta casa y a los 20 minutos vuelve con un violín. ¡Qué genial! Y un método básico, porque ella sabía de música, pianista claro. sabía. Y me dice, aquí está, mira, una mamá que puede hacer eso sin consultarte o decirte, a ver, vamos, etc. Bueno, que eh, veían ustedes ese talento? Bueno, ¿Tal entonces yo... Agarro? ese don claro, para la mira, música. Agarro el violín, lo afinamos con ayuda de mi mamá. Es un instrumento difícil. Mira, no tiene trastes. No claro. es como la guitarra que tiene rayitas, que son los trastes que vos puedes... Aquí hay que adivinarla, hay que estudiar tanto... ...hasta poner el dedo justo en la nota. Ah, mirá. Esa es la gran dificultad del violín. Mirá, no tiene ni un traste. Claro. Y entonces, para dominar eso... ...precisas horas y horas de estudio. Más que otros instrumentos. Bueno, uh -huh. eh, con la ayuda de mi mamá, por supuesto... ...empecé a estudiar el violín. Agarré el método... ...y estudiaba yo día y noche. Me agarró el vicio. Le, le encontré el sonido al violín bonito. Y realmente... Eh, me apasionó, claro. es, la, es lo que te digo. Entonces de joven, en su tiempo libre, solo era la música. No, pero no. O no, hacía otras actividades no, de no, nada, nada, nada. nada. Claro, jugaba <risas> con mis amigos, jugaba claro. no, qué sé yo, fútbol, o sea, pero eh, yo llegaba del colegio a la <risas> casa y antes del almuerzo, mi violín. Y mi mamá, ya pues ven a almorzar, Freddy. Bueno, eh, en la noche igual, a las 10 de la noche. Yo cuento esto porque los chicos que estudian música se tienen que dar cuenta que es la única manera de poder llegar a, a ser un, muy competitivo claro. en el instrumento. Pero no era que yo estaba buscando una competencia, no no, no me interesaba. Yo en ese momento vislumbraba lo que era una orquesta, lo que era música claro. de cámara, pero lo que era un concierto de violín, pero estudiaba porque me fascinaba el sonido también. ¿No? Bueno... Y, ya te cuento, en la noche mi mamá me apagaba la luz, me decía, Freddy, ya es hora de dormir, 10 de la noche, diez la y, media. y media. Yo seguía es que escalas, arpegios, melodías, no sé. Eh, bueno... Eh, ¿Qué música le gustaba usted interpretar, interpretar en el violín? Clásica, clásica, clásica. recuerdo una así que, que fue la que pudo tocar así completa? Porque generalmente cuando uno está aprendiendo va pedacitos, sí, pedacitos, sí, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en esa época, Fritz Kreisler, este a es un gran violinista y compositor y tocaba Penas de Amor y Alegrías de Amor. Yo de vez en le voy a tocar un poquito está, de Penas de Amor. A ver, un poquito. ¿No? ¿Quieres ahorita? <risa> claro, a ver, adelante, vamos. Así <risa> recordamos esas viejas épocas cuando usted estaba iniciando en el violín y ahora todo un maestro, director de orquesta y con una trayectoria impresionante. Bueno, Mirano, sí, vamos a hacer... Bueno, te vas a pegar la mano, esta fría, pero de todas maneras, claro. está, son, mira cómo son melodías que van quedando en el recuerdo, y seguramente yo tocaba esto muchísimo, y mi mamá me acompañaba en piano, claro. por supuesto. Uy, entonces... Llega fin de año, y sin avisarme, mi mamá ha sido eh, un destino en mi vida, no hay vuelta que hacer. Mis hermanas también estudiaban piano en el conservatorio, y bueno, me viene en enero y me dice, Freddy, te inscrito al conservatorio donde vas a aprender muy violín, etc. Y tuve la gran suerte de tener una maestra extraordinaria, Olga de Maldonado. Ya. Era la concertina de la Orquesta Sinfónica Nacional, chilena ella, ¿no? A mira! Pero realmente una señora que me hizo gustar el violín que no te puedes imaginar, ¿no? Uh -huh. Eh, tú ves, porque hay un destino, tuve esa suerte de tener a veces el profesor que te incentiva. Así es. ¿no? Y, que, y que no te... Hay, hay que saber cómo eh, exigir al alumno. Si lo, le exiges mucho tal vez eh, le, lo, lo aburres, lo haces dejar. Pero si siempre te está incentivando, te va eh, alentando. Bueno, eh, paso ese año con ella, clases, y ella me daba una lección. Uh -huh. Y esto quiero contar a los chicos, no era por... Yo llegaba a mi casa, tocaba esa lección y estudiaba cinco más. O sea que un método claro. para mí era un mes de estudio. No, no, no, no, yo no, yo no. Yo iba a la próxima clase y le decía, maestra, he estudiado esto, a ver, toca. Y bueno, y seguíamos así, terminamos métodos. Y llegó fin de año y me invitó a ir a la Orquesta Sinfónica. Como un año y medio yo entré a la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya estaba ahí. Ya estaba en la Orquesta Sinfónica. Y yo estaría tal vez ya. ¿Cuántos años tenía ya? ahí? 16, 16 años ¿16 años? 16, 16 años, ¿ves? ¿No? Mire. Estaba en quinto año Entonces estuve en la Universidad sinfónica dos años Salí bachiller Y también mi mamá sin decirme nada Sin decirme nada Nosotros habíamos vivido ya algunos años en la Argentina Y tengo, tenía tíos que vivían allá Me dice Freddy, aquí tienes un pasaje para ir a Buenos Aires ¡Qué lindo! Para ir a estudiar eh, bueno, supon, no, suponía que yo iba a seguir con música Claro, con la música Pero ¿no? me dijo, eh, estudia otra cosa Y yo de chiquito me gustaba mucho pintar, dibujar Entonces me dijo, estudia arquitectura y ella me, me, me, me, me inculcó eh, la arquitectura Ajá. Yo soy arquitecto también claro. ¿no? Entonces fui allá eh, empecé a estudiar arquitectura Y audicioné para el conservatorio Hay que dar un examen y tengo que decir, es el destino, me tocó el mejor profesor que había en ese momento en la Argentina, yeah. Humberto Carfi. Yeah. Pero qué suerte, porque ese caballero por una elección te cobraba 150 dólares. No, wow, en de... esa época, o sea, imagínense. Claro, no, pero era privado, claro. o sea, si tú le hablabas con él, te decía, sí, venga a pasar. En el conservatorio era gratis, ¿ves? entonces teníamos unos, eh, éramos unos 18 o 20 alumnos. ¿Logra ingresar al conservatorio? Entré de... al conservatorio Allá, de La Plata, sí. La plata. De la plata. Y ahí estudié con él y él me hizo, por supuesto, desarrollar mi técnica a un nivel que ya... Eh, Exponencial, podía, Claro, así, ya mucho decía. Más yo seguí estudiando lindo. de la misma manera y llegué a un nivel tan importante que eh, ya podía tocar allá, empecé a tocar en algunas orquestas. Claro. ¿no? ¿Recuerda usted la primera vez que tocó allá en Argentina, así en, con invitados, con todos? Sí, evento, precisamente. Creo que en una de las fotos he mandado... Es una foto en la cual estoy tocando en una... Él tenía amigas también, músicas, y se armó una... Había una academia, eh, Sarasate, yeah. y ahí me present, me, él me presentó como, como solista, tocando el concierto de Vivaldi para violín, y toqué también una obrita con piano solo, y después tuve eh, conciertos... Ahí está, precisamente, estamos viendo mm. una foto en la Argentina, ahí mm -hmm. estoy tocando, precisamente, eh, ¿no? y entonces eh, he tocado también eh, un concierto solo ya como examen final del, de, de, de, del conservatorio claro. y tocaba en orquesta ¿Y su mamá iba a verlo? A, a, a los no, electos. lamentablemente ella no pues, eh, ya vivía aquí, ella, ella era profesora de música y estaba con mis dos hermanitas así que ya Lo dejó a usted, digamos ya, que haga su vida el no, joven. Claro, que... claro pero yo tenía contacto con él <risa> claro, permanentemente. Sí, claro. Y precisamente a consecuencia de aquello, te vuelvo a decir el destino. Yo tengo que escribir, mi hermana es literata, y alguna vez le he contado estas anécdotas. Me dice, tienes que escribir, me dice, porque todo es, parece un destino. Yo eh, no sé si en algunas fotos que te he mandado, yo ya, ya como arquitecto también trabajaba ya. A la par estaba estudiando sí, arquitectura, claro, ¿verdad? Claro, ¿no? Y entonces eh, al final eh, empecé a trabajar en, en construcciones escolares, en el Ministerio de Educación, en construcciones escolares. Yo claro. tengo proyectados unos 10 colegios en la provincia de Buenos Aires, porque allá cada provincia es como un país. Claro. ¿No? Ya entonces yo en Mar del Plata, en eh, Tigre, en provincias, eh, tenía, bueno. Pero en música, eh, quiero contar también esto porque... Este, este, quiero contarlo porque sirve como un ejemplo para la responsabilidad, ¿ya? Eh, en la temporada de verano eh, había el Teatro Martín Fierro en La Plata, que era exclusivamente de ópera. Claro. ¿no? Y yo tocaba en, esa, en, esa, en las temporadas de, de verano... Y algunos compañeros de arquitectura me dicen, sí, vamos a Mar del Plata este fin de semana, wow. etcétera, ¿no? Y efectivamente eh, nos fuimos, nos fuimos a Mar del Plata de paseo. Y a la vuelta, cuando volví a la orquesta, me echaron. ¡Uy! Claro, me, el administrador me dijo, pibe, porque yo tenía 20 años, me dice, pibe, ven. ¿Y qué pasó contigo? Le digo, no, pero ¿sabe que, No, no, disculpame, aquí... Se cumple. Por eso yo también eh, quiero contar esto como una anécdota. Cuando uno asume una actitud de responsabilidad, uh -huh. uno tiene que cumplir. Y efectivamente yo me di cuenta que tenía razón. Y el próximo año. ¿Por qué año, lo echaron? Porque se porque, fue a tocar porque, a claro otro. No, no, no, no. Porque no asistía a los ensayos de ya ah, nada, bien, a los claro. ensayos antes del concierto. <risa> Suficiente que no vengas dos, tres ensayos. y fuera. Ya está Claro, echado. es que es así. Es que somos que estas profesionales, claro. ¿no? llenas de italianos, extranjeros. Entonces el próximo año, por supuesto, no solamente que no falte, sino que yo llegaba media hora antes a, a todos los ensayos. De... Sin duda, <risa> no, sin por eso digo, son anécdotas. Así es. No nos vamos a ir a una pausa comercial por favor al volver vamos a estar hablando ya eh, eh, después de todo ese bagaje de aprendizaje cultural y también académico pues cómo va desarrollándose y se va abriendo camino en nuestro país ya pausa y volvemos con mucho más de referentes gracias por acompañarnos ya volvemos Gracias por su preferencia. Nuevamente nosotros, después de esta pausa comercial, con nuestro invitado especial, Freddy Céspedes, director de orquesta, nos estaba hablando un poco de su vida en el corte anterior, pero nosotros queremos saber, don Freddy, cómo ya después de, de, de toda esa experiencia que tenía usted en Argentina, llega a nuestro país. Bueno, eh, yo venía de vacación cada dos años, entonces eso no sé. De, de joven es más vago, digamos, ¿no? Claro. Y precisamente después yo estuve ya en la Argentina ocho años y, y volví. Volví, claro, para ver a mi familia, a mi mamá, etcétera, ¿no? Y creyeras que me encantó, me dio añoranza de mi familia y me dio añoranza de mi país. Bolivia es un, es un país maravilloso. claro Yo allá, mira, ...si te cuento allá yo hubiese seguido tocando en orquestas... ...tal vez como arquitecto hubiese seguido trabajando en construcciones... Claro, que ...tal hecho, vez lo hubiera ido mucho mejor... ...puede ser, no sé... ...no, pero Bolivia me ha abierto bra los brazos... ...que no te puedes imaginar... Uh -huh. yo, ...entonces a consecuencia de haber vuelto... ...yo vuelvo a la Argentina y digo... ...¿qué estoy haciendo aquí? ...es lindo esto, es un país precioso... ...la Argentina es un país bellísimo... ...pero me vengo a Bolivia... Y por supuesto, el, a la semana que llego, me llaman de la Orquesta Sinfónica, ya me invitan para ir a la orquesta. Se como, enteran que llega, ya lo invitan. Claro, y como concertino, primero sí, violinista, pero yo te, tengo, en esa época y hasta ahora, sigo tocando, tenía un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Así que el, Bolivia me abrió los brazos, volví a la orquesta, uh -huh. muy, volví a ver a mucha gente que todavía conocía de, conocía. de, de, de, de mi viaje antes, y... Mira, para resumir rápidamente, eh, he viajado a Estados Unidos como embajador musical tocando en la Orquesta Sinfónica Mundial, eh, orquesta formada por 160 músicos de cada país un músico. Yo era embajador de Bolivia en esa orquesta. Tocamos en el Lincoln Center de Nueva York, Kennedy Center de eh, Washington, y como anécdota te cuento que he tocado el concierto inaugural del parque de Disney en Orlando. ¡Oh, qué genial! Estoy tocando ahí en el, en el concierto inaugural. Pero para no para, para contar la anécdota, mi hijo ahorita está viviendo en Orlando y está dirigiendo. ¿Y creías que él ha dirigido la orquesta conmemorando los 50 años...? Claro, recientemente, ¿no? Claro, de, de, de, de Orlando, los 50 años de, de, de Orlando, Disney, pero qué Orlando? coincidencia que yo estaba tocando <ríe> y él está en Orlando dirigiendo la orquesta. Y cuando a los músicos les dijo, ¿saben? Mi papá estaba tocando hace 50 años. Bueno, hubo un aplauso, lo abrazaron. Y claro. Fue emocionante, emocionante para ellos saber que el, el padre de Mauricio estaba... ...hace 50 años tocaba... ...entonces, bueno... ...después es he vuelto, el oso, ¿no? he tocado... ...bueno, he tocado en El Salvador... ...en orquestas claro. internacionalmente... ...en el Brasil también... Eh, eh, me, ...bueno, y, y... cuando fui, he estado en Italia... ...también estudiando... ...en la Academia Quillana... ...y el... Eh, ...Franco Ferrara... ...el director de... ...el profesor de dirección... Cuando, ...cuando me habló conmigo... ...me vio con condiciones y me dijo... Freddy, dedícate a la dirección de orquesta. Pero yo era violinista, ¿te das cuenta? Claro. Y cuando vuelvo, estaba de director Rubén Bartañón, un director ruso. Bueno, pero antes te contaré que habían directores norteamericanos. Ya me invitaron a tocar de solista todos los conciertos de Vival, las estaciones, Bach. Eh, eh, bueno, un montón de conciertos con la orquesta sinfónica. Y eh, con eh, Rubén Bartañón... Eh, un ruso también que había sido director del Bolshoi de Moscú, date cuenta, una, una personalidad en Bolivia. Eh, resulta que este caballero eh, los viernes tenía un grupito de amigos. Seguramente que era para tomar vodka. Claro. <risa> no, es anecdótico esto. Entonces él me decía, eh, Freddy, los viernes, por favor... ¿Me puedes preparar la orquesta? Yo iba a dirigir, claro, por supuesto, y en un momento en que él mismo me invitó para que, haga el primer, que dirija un concierto, y ahí comenzó mi actividad, estamos hablando del año eh, cerca de los 77, 78 más o menos, del siglo pasado. Wow. Llegué el año 80 y eh, dirijo la orquesta sinfónica y fue tal el éxito que tuve que me nombraron director titular de la Orquesta Sinfónica. ¡Qué lindo! He okay. estado director durante tres años y bueno, he dirigido la primera ópera en Callasta, he dirigido mucha ópera, Lucia de la Mermur, eh, Tosca, eh, porque habían muchos cantantes muy buenos y siempre me, me, me incentivaban para hacer aquello. Eh, bueno, y también conciertos uh, sinfónicos, ¿no? Pero después sí. se me escocían mis dedos y claro, y después de tres años eh, resolví otra vuelta volver claro. al violín, ¿no? Y seguí de concertino. Don Freddy, le cuento que tenemos un sector eh, que se llama Tertulia. Vamos a ir con la rejilla, por favor, de nuestro sector porque la gente comienza a escribir preguntas después ah. de una fotografía que hemos publicado en las redes sociales una semana antes para que también queremos saber la opinión de nuestra audiencia. Ah, Así pero... que nos vamos con Tertulia y volvemos con más. Y en este sector de Tertulia vamos a ver los mensajes de ustedes, gracias a la gente que siempre nos está apoyando y que nos está escribiendo en las redes sociales, en nuestra página oficial de Avia Yala TV, en la plataforma en Facebook. Lira Cárdenas, le mando un abrazo gigante desde la ciudad del Alto, dice, eh, Don Freddy, la música tiene muchas gratificaciones, ¿cuál es la suya? Disfrutar del arte, creo que es eh, eh, de la música, yo creo que... Eh, Realmente es, eh, es tan importante gustar de lo que uno hace, ¿te das cuenta? Entonces, eh, es el arte de la música, porque a mí me encanta la pintura, me gusta el teatro, el ballet, eh, la ópera, ni qué decir. Toda manifestación que es artística enriquece la capacidad de los hombres. Yo por eso pienso que eh, hay que dar mucho más oportunidad a los chicos y jóvenes que estudien arte, y música entre no para que sean músicos ni para que sean pintores, eso los aparta de, la, de, de, la, de las malas cosas que puede ofrecerte la vida, ¿no? Claro. Muy bien, Vania Vázquez desde Cochabamba le manda un abrazo, dice, tremendo artista boliviano <risa> que tenemos, saludos a la familia Vázquez, gracias que todos los sábados por la noche nos eh, acompaña en el programa. Dice, qué lindo poder conocer más sobre usted, Don Freddy, ¿cómo se conquista el corazón de un músico? Eh, yo creo que la manera de conquistar, bueno, un estudiante de música se supone, ¿no? O un músico. Bueno, es, eh, es compartiendo con él, ¿no? Si él toca un instrumento, entonces eh, uno le dice, haremos un dúo, haremos un trío. Eh, yo he hecho muchísima música de cámara también, entonces es lo que es compartir claro. con otras personas, ¿no? Don Freddy, Mauricio Molina desde Santa Cruz dice... Lo siguiente, ¿es verdad que el violinista cuida más el violín que a su mujer? Saludos desde el oriente <risa> boliviano. No, no ¿Qué creo. le puedes decir a Mauricio? No, no creo, no creo. Yo creo que son cosas distintas, pero por supuesto hay un amor para, las dos, eh, para los dos sectores, ¿no es así? Porque a un violín hay que cuidarlo, hay que claro. cambiarle cuerdas, hay que tratar limpiarlo, hay que tratarlo con cariño. Salud por eso, por favor, don, don, don Freddy. Salud, hombre, y felicidades por tu programa. Gracias. Eh, ¿Soltero o casado don Freddy Ostero? Casado. ¿Cuántos años? Eh, voy a cumplir casi 50 años. Wow, qué lindo. ¿Cómo claro. la conoció su esposa? Eh, el destino. También. Ahí está. Mira, <risa> si te cuento, esto es el destino. Eh, yo, ella, ella era, bailaba ballet En Cochabamba, en Cochabamba uh -huh. Y nos hicimos amigos y de alguna manera yo creo que congeniamos, porque yo claro, fui a un uh -huh. ballet del Teatro Achá de Cochabamba. La que salud, claro, precioso. He tocado muchas veces también con la orquesta, pero la conozco, congeniamos, eh, bueno, nos miramos, pero yo tenía que volverme, ella tenía, estaba eh, seguramente todavía en el colegio, estaba en el colegio en realidad, digamos, yeah. y efectivamente sale bachiller, sale bachiller y viene de viaje de promoción a La Paz. Y ahí se contacta con usted. No, no, no, no. ¿Sí? Es que ahí está el destino. Yo ese día salgo de mi casa y ella estaba yendo por el prado. Yo podría haberme ido por otra calle, podría haberme wow. o no podía haber salido de mi casa. Y entonces voy, doy la vuelta y veo a toda la, su delegación, un montón de chicas del Santa María de Cochabamba eh, caminando, paseando. La veo, me acerco y mira, es el destino. Que ya te digo, si yo ese día no paso por esa calle, ahorita estaría... La reconoce, le dice... Claro, me acerco y inmediatamente la invita para salir, ¿qué estás haciendo? Esto, el otro. Y ahí comenzó la historia. ¡Qué lindo! Ahí comenzó la historia. Pero ya te digo, es el destino. Bien. Porque si no... Bien. Claro, no existía... Y, y, supuesto, claro. tal y a, tal a los dos años nos esposas. casamos, o sea que fue Qué violenta genial. la cosa, ¿no? Fue <ríe> Gerardo Díaz, le manda un abrazo de la Ciudad de La Paz. Le pregunta lo siguiente, dice, si no habría sido músico, ¿dónde le habría llevado la vida? Mira, hay una cosa que tengo que decir. Eh, ¿Creerías que toda mi vida no he trabajado? Te has fijado un oficinista que, ay no, a las 8 tengo que claro. ir a la oficina, tengo que salir. Que, eh, mira, como arquitecto he trabajado muchísimo también, he hecho cosas, muchas casas, en, he hecho la Universidad Técnica del Beni como proyectista, he hecho el Hotel Presidente de La Paz. Eh, ¿Fue parte entonces de, del diseño del Hotel Presidente? Claro, es mi diseño. Ah, qué lindo. He hecho casas en Calacoto, tengo historias y te contaría, de, de mi vida ya como arquitecto es, es, es, <risa> que si haríamos otro programa <risa> porque, claro. sabes por qué te digo porque yo hice la casa Jorge Torres el hijo de J. Torres que fue el presidente en esa época hubo revoluciones ya no me, no, no me gusta la política pero resulta que yo trabajaba en urbanismo y yeah. yo entré por concurso por volvía de Buenos Aires entré por concurso ...y vino la revolución y me sacaron... ...yo fui donde el ministro y le digo... ...pero me he venido de la Argentina... ...quiero trabajar por Bolivia... ...inscríbase en mi partido... <ríe> ...yo te cuento ya... Con, claro. yo, ...bueno y con los años... Le, ...le hice la casa a Jorge Torres... ...y, y él no sabía de esta anécdota... ...de que en la época de su papá... <ríe> yo había tenido ese problema... ¿no? ...Iber Tejerina desde Santa Cruz... ...le manda un abrazo... ...dice Don Freddy Céspedes... que es honor verlo a través de la pantalla... ...y pregunta... ¿El violín o el diseño arquitectónico? Eh, las dos cosas. Ambos. Sí, las dos claro. cosas. Las dos cosas me han apasionado. Hasta por la ahora... pasión de esas dos cosas, sí, por favor, sí, don Freddy. Sí, sí. <risa> salud, salud. Salud. Qué lindo conocer, conocer un poquito más, ¿no? Eh, me llama la atención en el, en el ámbito eh, del trabajo arquitectónico que haya sido partícipe de su diseño en el Hotel Presidente, uno sí, de los sí, edificios sí. más icónicos de La Paz. Claro, ¿no? claro, estamos hablando eh, hace mucho tiempo. ¿no? Jesse Merubia pregunta lo siguiente, manda un saludo al programa, dice que ve a través de las plataformas, gracias Jesse. dice, ¿quién ha sido su inspiración musical? Bueno, la película, lo que te comentaba, Ya. esa película Rapsodia, Uh -huh. Que fue la vida de un músico que también trabajó muchísimo y después triunfó en Europa tocando solistas. Y bueno, posiblemente eso me, me agradó como perspectiva artística. ¿no? Alves Casandra, desde Cochabamba, dice, yo también estoy estudiando para violinista, me encanta mucho este instrumento. Y dice, Don Freddy, ¿qué género le falta experimentar en la orquesta? Bueno, mira, yo soy clásico, eh, pero eh, estos últimos años he incursionado en, en, en otros estilos, ya, llamémosle estilo, bueno, música boliviana desde ya, hemos hecho, claro. soy, soy compositor, he compuesto una obra eh, muy, muy importante, eh, después eh, eh, La Mauta se llama, eh, después hemos hecho música, de Star Wars, música de, sí. de, de películas y eh, por contarte ahora estamos haciendo para fin de este mes, estamos haciendo sí. música de Halloween, entonces te, claro, entonces te das cuenta que la música ahora como anécdota y que tal vez le puede servir a él, yo antes no tocaba la música popular porque pensaba que no tenía la calidad de composición de la música clásica, y me he convencido que tienen la misma calidad. Ya sea la música popular, claro, la música clásica. Sí, sí, será otro estilo. Pero, pero, ¿qué le puede decir? A, porque yo he entrevistado a muchos músicos sí. talentosos que no quieren salirse de, de, de esa zona de, de la clase, que claro. dicen, no, cualquier otro, otro género musical es cualquier cosa. No, dice. no, es que, yo, es que yo he descubierto uh -huh. precisamente que esa otra música tiene la misma calidad. Entonces, para mí, tocar. Eh, qué sé no yo, sé. Eh, hemos hecho el último concierto, 70, 80, música eh, de, de hace 50 años atrás, y me ha emocionado, es compositores, eh, claro. ¿no? El, el Queen famoso que es el compositor este, claro, el este, claro, es que hemos tocado obras de él, tiene unas composiciones con un sentido eh, armónico y de emoción, además, porque la música es emoción, ese es Así otro es. término, la música no es tocar más notitas, ¿ya? ...uno tiene que emocionar al público. Uh -huh. Muy bien. Don Bla, eh, Vladimir Romero, desde La Paz, también le manda un abrazo y dice... ...si pudieras viajar en el tiempo, Freddy, ¿viajarías al pasado o al futuro? Mira, todas las épocas han sido fantásticas. Yo, mira, soy enamorado del, del barroco. Hablar de, de Vivaldi, sus estaciones, de Bach, sus conciertos de violín, sus sonatas para violín. Después viene Mozart... Eh, clásicos Sus obras son Beethoven claro. Después eh, eh, Más aquí eh, Mendelssohn Aparece Wagner Y aparece eh, Gran compositor eh, Sibelius y, y no Todas las épocas han sido fantásticas la, la conservación de la primavera a cuál viajaría usted? La pregunta es clara <ríe> De nuestro amigo Blavi Mira, no sé qué va a pasar al futuro ¿Por Porque creo que eh, la música en este momento está pasando, perdón que tal vez la expresión no guste, por una crisis. Entonces, eh, la música seria sobre todo, creo que se, hay una búsqueda. Lo mismo que está pasando en pintura. Hasta hace años era lindo tener un cuadro realista. ¿no? Claro. ...pero en ese momento los pintores desde Pichasso... ...aparecen con eh, otro tipo de expresiones... ...que formas, forman esto, buscan otras... Se, se, se, ...se está en una búsqueda de, de nuevos sonidos... ...pero además se está influenciando... ...la cantidad increíble de instrumentos que se están... Es. Eh, ...pianos eléctricos, hay un montón de nuevos instrumentos... ...que se van eh, trabajando... ...pero en el mundo sigue, por ejemplo, imperando... Lo tradicional, en Bolivia nuestros zampoñas, eh, en la India los instrumentos tradicionales. En Europa siguen los instrumentos clásicos. Entonces, eh, yo creo que hay que esperar el futuro a ver qué va a pasar con la música. Sí, ¿no? Karen Peralta le dice, ¿a dónde lo transporta la música Don Freddy? Eh, creo que nos saca de la realidad. ¿no? El mundo está muy difícil, está muy conflictivo. Yo agarro mi violín y me pongo a tocar y empiezo a escuchar los sonidos y estoy transportado a una realidad de sonidos, simplemente melodías que te emocionan. La música tiene esa emoción, no, no es una cosa fría, eh, tiene que provo provocar una emoción. ¿no? Muy bien. Nos vamos a ir a una pausa. ¿Podemos tocar algo así muy pequeño, por favor, mientras nos vamos a la pausa comercial? Ah, bien, bien. Está con nosotros Freddy Céspedes, eh, director de orquesta, arquitecto, bueno. un <risa> tremendo artista, podríamos decir, boliviano, violinista, que sin duda muchos en el ámbito de la música clásica, en el teatro, lo conocen porque él siempre ha aportado con su trabajo. Bueno, es difícil con las manos, porque bueno, generalmente cuando toca calienta, ¿no? Pero claro. no importa. ...por su preferencia ya casi en la recta final... ...qué rápido pasa el tiempo aquí en el programa referentes... ...don Freddy, ¿cómo se siente? ¿qué tal? No, feliz de compartir... ...a veces uno tiene historias... ...que como te decía hay que compartir... ...que sirva de experiencia para otras personas... ...y que la música requiere trabajo, mucho trabajo... Así ...mucho es. trabajo, ya te digo... ...en otros lados los chicos comienzan a los dos años para poder entrar a una orquesta. Una orquesta, lamentablemente en una orquesta hay pocos músicos y hay muchos estudiantes y tienen que dar exámenes tremendos para poder entrar a una orquesta. ¿no? Yo por eso también admiro a mi hijo que, digo que ha podido entrar primero como violista, es guía de la sección violas de la Filarmónica de Orlando. Y después se ha incursionado en la dirección y, y ahora lo invitan y está de director en la orquesta. Entonces, eh, pero es el trabajo, hombre. Es, el trabajo. es como cualquier actividad. Es la pasión. ¿no? no, es la pasión. Yo eh, como experiencia puedo decir, todas las personas que toman pasión en lo que están haciendo, para mí nunca ha sido trabajo. Así es. Mira, yo he estado 45 años en la Orquesta Sinfónica y nunca he dicho en mi casa... Ay, mira, tengo que ir a la orquesta. No, yo iba siempre <risas> con la ilusión de disfrutar, tocar el concierto, llegar al el concierto, wow. y en arquitectura igual, a las 6 de la mañana iba a mis obras, construía, ¿Y y por ello, ¿no? mi vida, <risas> creo que lo que tiene, la gente tiene que buscar es lo que, disfrutar de lo que está haciendo. Entonces no tu vida más. pasa feliz. Así es, ¿ya? don Freddy. ¿Eh? Vamos a este sector que se llama Bitácora, por favor, y ya volvemos. 재미, Bueno, le vamos a pedir, don Freddy, que pueda prestar atención a, a la pantalla. Vamos a ver ciertas imágenes y nos va a ir contando, por favor, eh, cuáles son esos momentos vividos. Es lindo recordar a veces. A ver, vamos con la producción. La primera fotografía, por favor. Bueno, mire, esa fotografía es cuando estoy trabajando de arquitecto. ¡Oh, qué jovencito! Ministerio. Claro. Ahí, ¿Cuántos años tenía, don Freddy? 23 años, 22, 23. ¡Wow! No. Y ahí estoy... Eh, Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Uh -huh. Ya te digo, ahí diseñando, tengo los planos que me he traído, ¿Sí? entonces es de acuerdo, sí. ¿Qué le diría ese joven, don Freddy? ¿Cumplió su sueño? Sí. Ese joven que usted ve en esa imagen. Sí, sí, sí, mira, realmente la vida, y yo no me puedo quejar, siempre me ha ofrecido eh, oportunidades que he sabido aprovechar, con, porque sí. yo entré como dibujante primero, no es que entré ya claro. a proyectar. ...y vieron mi capacidad y me fueron invitando... ...hasta que Brescia, nunca me voy a olvidar, era el jefe... ...un día se acercó y me dijo... ...Freddy, eh, te invito porque de ahora en adelante... ...proyectes escuelas en la provincia. Claro. ¿No? A ver, vamos, la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí estamos en los viajes que siempre hemos hecho... ...con grupos de... Eh, ...aquí estamos en el Perú con un grupo de cámara... Eh, ¿Bolivianos? En Lima, en el, en Bolivianos toditos tocando... ...con Ramiro Soriano, era el director ah, de la sí. orquesta... ...ahí está Ramiro el de Azul... Sí, sí. Eh, eh, ...ahí está mi esposa también que era primera chelista... ...y son experiencias, mira Bolivia es un país de talentos... ...todos los que estamos en esa orquesta... Eh, ...éramos de la Orquesta Sinfónica... ...seguramente los más representativos, ¿no? Muy bien, a ver la siguiente imagen... ...bueno ahí estoy precisamente con Gerard Brown... ...director norteamericano... Eh, ...cuando yo llegué también de la Argentina... ...y ahí estoy de solista tocando... ...las cuatro estaciones de Vivaldi... ...y ven en, en, en un teatro que... ...ahora sigue siendo... ...en esa época no había teatros si ...y esto lo tocamos... Eh, ...en lo que es el 16 de julio... ...y ahora también se están haciendo algunos eventos, ¿no? Muy eh, bien. ...la siguiente imagen, por favor... Bueno, ahí estoy con... ...en, en Venezuela... ...con este gran... Él, ...él ha comenzado el proyecto en Venezuela... Eh, ...precisamente... Eh, con Fran Di Polo también eh, Bueno, no, este caballero No me acuerdo ya eh, Por aquí tengo su nombre eh, eh, es el, Bueno, él es el que ha creado La tradición de escuelas En el año 1975 Comenzó sí, Abreu, ¿no? Antonio, Abreu. Antonio, Abreu. Antonio Abreu Antonio Abreu en Venezuela Gracias. Gran amigo, ahí estoy en Venezuela Me han invitado para ...para contar mis experiencias... ...me han ayudado muchísimo los venezolanos... ...cuando comencé en el Alto... ...y ahí estoy después de haber... ...hecho un ensayo porque me invitaban a dirigir... ...también en Venezuela... Eh, ...no, realmente gran amigo... ...gran ah, amigo... Claro. De los ...a ver, otra imagen... ...bueno, aquí está con Dudamel... ...Dudamel es el... Eh, ...el director venezolano más famoso... ...que hay en este momento en el mundo... ...él está dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles... Y ahí estoy, después de que él escuchó uno de mis ensayos, conciertos, se acercó y me felicitó. Mira, esa foto no tiene precio porque que él me esté abrazando, no puedo creer. Ah. Se acercó, me dijo Freddy, maestro, bueno, me dicen maestro, pero me dijo Freddy, qué lindo tu, tu ensayo, era ensayo todavía, ¿no? Y yo tengo un recuerdo fantástico con él. ¿No? A ver, la siguiente imagen. Bueno, es justo lo que te mostraba. Esta es mi familia. Toda su familia. Es toda la familia. Puedes ver arriba a Mauricio, el que ahora está dirigiendo en, en Orlando, en, en Estados Unidos. Eh, estoy yo. Después en el orden está mi esposa, que es eh, eh, chelista. Eh, Adriánita que toca el eh, contrabajo, que ha estado en el Juilliard de Nueva York también, ah, eh, bien. estudiando y trabajando. Iguarita, la más chiquitita que ahora ya tiene más de 20 años y que toca <risa> violín y que ha tocado eh, de solista en Estados Unidos, ha tocado en la orquesta de Houston también en Estados Unidos. ¿Qué les dice eh, a sus hijos ver todo bueno, eso que mira, usted me eh, dice que es, eh, están triunfando eh, en el exterior eh, gracias a esa pasión suya, no? Sí, exactamente, creo que se transmite, y, pero todas son, mira, mi esposa es de odontóloga, Adriánita también ha hecho estudios de arquitectura. Mauricio es ingeniero en ecología. Wow. Y Aguarita también es ingeniero en ecología. Yo los he hecho estudiar porque lamentablemente música no se puede uh -huh. vivir. Entonces ellos viven también eh, como un respaldo en su vida con esas profesiones. ¿no? Don Freddy, ya para finalizar... ¿Siente que le falta algo por realizar? Porque ha tenido un sinnúmero de, de galardones, de premios, reconocimientos. Nos ha fuera del, de pantalla y por falta de tiempo no vamos a poder darle detalle a cada uno de los galardones. Pero, pero obviamente el maestro Freddy Céspedes ha marcado historia en nuestro país. ¿Hay algo más en lo personal que usted diga, esto debo realizar en bueno, el ámbito musical? No, mira, mira, mírale, más bien algo que no hemos tocado el tema y que es importante es que el año 2000, eh, Luis Bolivia... ...que era la esposa del alcalde del Alto... ...me invita para hacer un proyecto musical... Uh -huh. ...y yo diría que en estos 20 años... ...yo he formado unos 5.000 chicos en el Alto... ...muchos de ellos están trabajando... ...ya por su cuenta, pero muchos de ellos... ...también están tocando en mi orquesta... Claro. En la, ¿ya? Eh, y, creo, ...y creo que el Estado... Tiene que dar oportunidad y crear más orquestas. Yo he vivido, yo te cuento en la Argentina como anécdota, cada provincia, son más de 20 provincias que tiene, y cada provincia tiene tres orquestas pagadas por el Estado En Bolivia y una sola orquesta, la Sinfónica. La Sinfónica Nacional. Y entonces, ¿no? se deben crear. Sin duda, debe haber más para espacios. Dar, ¿no? Para... Para, para que los chicos, cuando estudien, es. ¿qué hago con lo que he estudiado? Así ¿De es. qué voy a vivir? Don Freddy, muy cortito, ¿qué se llamaría la obra que describe su vida? El destino. El destino. Muy bien. Nos comprometemos como programa, volverlo a invitar. Se nos Muchísima ha pasado bien. muy rápido los sí, 60 minutos, bien. pero ha sido un gusto poder compartir con usted. No, eh. ¿Podemos despedirnos con algo así, por favor, para la audiencia bien. que lo acompaña y que también sigue su trabajo? Está con nosotros y nosotros felices y contentos de haberlo tenido en el programa referentes al maestro Freddy Céspedes, no, director pero... de orquesta y sin duda un gran talento boliviano. Adelante, don Freddy. All right.